Amigos sean muy bienvenidos a la simulación de Canal 49, esta vez miren, desde el intro para que vean que lo pongo en All Madden, muchos no me creen, <ríe> no muchos, algunos me han comentado que si sí si juego en All Madden, ahí está, voy a poner todo el intro completito, eh, desde entrar al partido, no, ahí estoy poniendo para Prime Time, pero si pudieron ver desde el principio lo estoy poniendo en All Madden, para que no tengan dudas porque luego creen que juego en Rocky o que juego en alguna dificultad más. Más leve pero no, así que bueno, esta simulación señores, como ya vieron en la miniatura y en el título, es contra los cuervos Los cuervos de Baltimore del señor Lamar Jackson, así que vamos a ver qué tal, me sugirieron por ahí algunos otros juegos Me, jug me sugirieron jugar contra Atlanta, contra Matt Ryan, me sugirieron jugar contra las Panteras de Teddy Bridgewater no, y también me sugirieron eh, jugar contra los mismísimos 49 y por qué no, esa no es mala idea, jugar 49 contra 49, a ver cómo detendría yo a los 49 y cómo les movería yo el balón jugando con los 49, no, igual no sé si se les ocurre jugar que juegue yo con algún otro equipo contra los 49, a ver yo cómo les ganaría, pues también se vale, no, pero sí estoy tomando en cuenta todas sus, todas sus sugerencias, no, igual si me voy a aventar el de, el de Teddy Bridgewater, que es otra de las opciones que, que, que suenan ahí con, para que llegue a San Francisco, que la verdad ya es todo un tema de especulaciones, es, me parece ridículo. Y Matt Ryan, pues estaría también bien interesante, pero vamos a ver qué tal. Ah, esta, esta vez contra los cuervos, y arrancan las acciones. Viene el kickoff, vamos a recibir, a tener la primera ofensiva del partido, y, y, y pues vamos a ver qué tal, vamos a ver qué, qué, qué tal, qué pasa. Por lo pronto, pues bueno, ahí está el señor Jimmy Garoppolo, ya viene a los controles. Eh, sus estadísticas ya se las saben, casi 4,000 yardas, 27 touchdowns, 3 intercepciones en 2019, el año del Super Bowl. Este año pues no jugó, pero bueno, esas eran sus estadísticas cuando jugó una temporada completa. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar desde la yarda 22 del propio territorio. Dos hombres del lado izquierdo, formación y. Eh, se echa para atrás Jimmy Garoppolo, está buscando, está buscando, busca va profundo, luego, luego, ahí, triple gol Buscaba a Kendrick Bourne, arriesgado, segunda oportunidad de yardas por avanzar Viene Garoppolo, Garopolo. Le van a llegar, se lo quita, se está, ay, le no llegaron, le no llegaron, no le llegaron, no llegaron, demonios Perdió muchísimas yardas Jimmy, tercera y 21, ¿qué pasó ahí? Tercera oportunidad y 21 yardas por avanzar. Ahí está John Harbaugh Ah, John Harbaugh como lo recuerdo aquel Super Bowl. 47. Y cómo lo odio. Pero bueno, tercera y 21. Tercera y 21. Viene el pase rápidamente. Ahí con Kedrick Ball. Ketrick Ball. Trata de romper un bloqueo. Bien. Pero viene cuarta. No, vamos a jugárnosla. Vamos a jugárnosla. Cuarta y cinco. Cuarta y cinco. Venga. Venga Niners, 45 por avanzar Llamó un hombre, se echa para atrás Garoppolo, está buscando, está buscando Le llega la presión, viene rápido el pase. a oh, ser! Sí. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien chicos! Uy, parecía que lo detenían Kendrick Bourne nuevamente aparece Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Logramos el primero y 10 después de terza, estar en tercer y 21 Ahí, Monster Trump, un tacleo. Bien, bien, bien ¡Oh! Luego me preguntan cómo robo tacleos, bueno pues el, el, el, el hit, el golpe, el, el, el, el, ay, el, se me fue el avión, oh, ok, segunda y cinco, segunda y cinco, viene ahí el pase, bien, rápidamente con Brandon Ayuk aparece el novato, Brandon Ayuk, ahí, ay, primero Brunad 10 yardas por avanzar, bien, ya estamos casi en el medio territorio, viene la corrida con, con, con Maquino, bien, el hit stick. perdón, ese es el hit stick, se me iba el avión, tercera y ocho, tercera y ocho por avanzar, Tercera y largo, viene, no le llegan, viene el pase. Ay, ay, viene! ¡Interferencia! Es una interferencia, estoy seguro que es una interferencia, estoy seguro que es una interferencia. Ahí está, interferencia de pase. Ay, casi nos detenían tenían! Primero, ordenar 10 yardas por avanzar. Primero y es automático, ya estamos en la 48 de, de, del territorio de los cuaros. ¡Viene el pase! ¡Ay, no! estoy haciendo? Casi interceptado Y era un pick six seguro Segunda oportunidad 10 yardas por avanzar Viene Garopolo, Garopolo rápidamente Ahí está George quiero, George quiero bien Bien señores, bien señores Ya llegamos a la yarda 30 de los cuervos Ya estamos en territorio de Baltimore Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Nuestra ofensiva va muy bien Va moviendo bien el balón Viene aquí ya la jet, la jet sweep con Con Kendrick Bourne, estoy utilizando mucho a Kendrick Bourne En este juego, no sé si se han dado cuenta Quiero sorprender a los cuervos Segunda y cuatro, segunda y cuatro. ¡Uy, oh, un corte de más! Y Tevin Coleman a ningún lado. Perdió yardas, incluso. Tercera y siete por avanzar. Perdió tres yardas. Tercera y siete. Vamos a sorprender a los cuervos. Su agresividad viene el pase rápido. El pase pantalla con Raheem Monster, Raheem Monster bien, llegó al primer día, estamos en la 19 en zona roja, zona roja tres hombres del lado y... derecho, perdón tres hombres del lado derecho hay algunos ajustes de Garópolo se la entrega Raheem Monster, Raheem Monster por el centro, bien rompe un bien, bien señores ya está en segunda y dos segunda y dos en la yarda, once, viene la pichada viene por fuera, Raheem se... ¡Ay, se escapaba una yarda, tercera y dos por avanzar tercera y dos, vamos a intentarlo con con Kyle Josh. Ojalá. Oh, no llegó, no llegó no llegó. Cuarta y dos nuevamente, vamos a jugar Nos la estamos tocando, aquí no nos Cuarta y una, no nos podemos rajar, Se acabó el primer cuarto Mi estrategia señores, con los cuervos Ofensivas largas, sostenidas, tener afuera La Mark Jackson, sabemos lo, lo, lo difícil que es Y además Aquí está en su es 99, cuarta y uno, vienen las cargas Vienen las cargas, vamos a cambiarla Vamos por un pase, vamos por un pase Bien, y está rápido Ahí está, ahí está señores, touchdown Touchdown, Raheem Monster Touchdown 49ers Primer pase, vi las cargas Sabía que venían las cargas y fue el rápido adentro Con Raheem Monster, touchdown señores Touchdown, ahí está Ahí está Raheem Monster Touchdown por pase Viene el extra de Robbie Gould y es bueno Vendrá la primera ofensiva del señor Lamar Jackson, a quien quiero tener afuera Del campo lo más que se pueda Lo quiero obligar a lanzar Quiero que me gane con su brazo pero seguramente correrá, ¿no? Porque eh, Lamar Jackson corre y corre y corre y corre. Y me imagino que aquí lo va a hacer también. Ahí están sus estadísticas de aquel año también. Menos yardas que Garópolos, más touchdowns, menos intercepciones, más todo el daño que hizo por tierra. Lo de Lamar Jackson es, es, es, es bestial, pero creo que todavía le falta madurar y no sé si vaya a llegar a ser... El coreback del futuro, otro Michael Vick. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar en la yarda 25. Se la entrega aquí a su corredor y ganó, no ganó nada. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. Formación abierta, solo un nombre del lado izquierdo de Lamar. Es la formación de Red Option, pero aquí es pase, viene el pase, sí, demasiado colchón, demasiado colchón. Y casi al medio campo los cuervos. Casi en el medio campo ya están. Con un solo pase, señores. 13 yardotas. 13 yardotas aquí. Para los cuervos. Formación pesada. Aquí es donde vienen las peligrosas de Lamar Jackson. Primero, verdad y ya por avanzar. No, pero si sí se la entregas corredor. Y cruza al medio campo. Segunda y cinco por avanzar. Segunda y cinco. Tres hombres del lado derecho. Formación de read option. Y aquí se no se la volvió a entregar al corredor Se la volvió a entregar al corredor Viene tercera y tres, tercera y tres por avanzar señores Tercera y tres Formación abierta, viene Lamar, viene el pase ¡Ay! Demasiado colchón. Barrett Y ya están en la 36 del territorio de Nine la 37 Viene Lamar, se la entrega el corredor Viene y, oh, ¡Ay sí! Ganó Ocho yardas, segunda y dos por avanzar Viene aquí la mar, viene la directa, la teniendo, los, ya tenía, no tenía ya Quitar, lo tenía, ya es Isquitar escapando por piernas, no Ay, se peló Yacu había bajado bien Bajé bien, ahí bien la jugada Y se escapó, rompió El tacleo Lamar Jackson y vean Con las piernas Señores, los correbacks Con las piernas nos deshacen A los Niners Vean aquí la repetición, no, pues escapó y ahí solo montó más, pues ya nomás le hizo como que... Por si sí solo montó más, pues ya, ¿no? Ya sabemos qué onda. Vean ahí, ya quitarlo, tenía, no puede ser. Se le escapó. Los pues cuervos van a emparejar los cartones, Justin Tucker es un señor seguridad y... Ahí está. Es bueno, 7 a 7 el marcador y se va a poner bueno este juego se me hace, aquí viene Richie James y vamos a dejarla, que salga que bote a la yarda 25, viene aquí Monster y garópolo una primera ofensiva muy buena, vamos a intentar emular esto en la segunda, la idea es avanzar sacar puntos y no regresarle el balón a Lamar porque ellos re reciben en la segunda mitad, viene aquí imagina un buen corte, buen corte ahí por el centro ganó unas 5 yarditas, exactamente 5 yardas, segunda y 5 por avanzar nuevamente una inside zone, viene ahora con McKinnon, McKinnon gira trata de ganar, no, nada, pero llegó casi a la 40 y lo importante es que es primer 10. llegamos a la pausa de los dos minutos señores 7 a 7 el marcador en este juego, el prime time eh, con el color rush, el uniforme de los cuervos, viene por los hechos para atrás, primer día por avanzar, viene el pase rápido, un track, ahí con Divo Samuel Divo Samuel, a la 47 vamos a jugar en serie, segunda y dos por avanzar segunda y dos viene Garópolo, Garópolo no, está bien leído está bien leído, no, oh, le llegaron le llegaron, le llegaron, segunda y dos vamos a intentar jugar en serie, vamos a intentarlo y está todo bien cubierto, vamos a intentar cambiar la jugada, no, no hay opciones no. se me está acabando el tiempo, se me está, no, vamos a tener que pedir un tiempo fuera, tiempo fuera, tiempo fuera tiempo fuera, ahí está tiempo fuera señores nada más me acabé segundos valiosos pero no logré nada, tercera y nueve ya se me complicó más Tercera y nueve, viene Garoppos, echa para atrás, está todo cubierto, busca, busca, busca, sale corriendo, cruza el pase, bien, y ahí completo, bien, completo con McKinnon. Es, bien, primero y diez, se salió y hay un pañuelo. ¿qué, qué, ¿Qué pasó? Pasó interferencia de la defensa. Bien, vamos a declinarlo. Y primero y diez por avanzar, señores. 46 y segundos en la yarda, 34 de los cuervos. Viene por el pase pantalla. Rápidamente con Monster. Monster todo, y todo, y todo Peters. Viene ahí. En la 33, 29, 28 segundos, segunda y nueve, segunda y nueve. tenemos que sacar algo, viene Garopolo, se echa para atrás, está buscando, está buscando, ahí lo tenía, no, sale corriendo, sale corriendo, también Garopolo, corre, tiempo fuera, tiempo fuera, ahí está, primero y 10, estamos ya dentro de la yarda 20 de los cuervos, con 20 segundos en la 23, viene Garopolo, busca el pase ahí rápido, oh, casi interceptado, casi interceptado, casi interceptado, segunda y 10, segunda y 10 yardas por avanzar. Segunda y ya yardas puede avanzar. 16 segundos, me parece. 16, 15 segundos. viene Garópolos, echa para atrás. Echa para atrás. Venía la carga, viene el pase. ¡Ay, ¡Oh! otra vez casi interceptado! Llevan dos casi que me interceptan, señores. 11 segundos, señores. Tercera y 10. Vamos a, a buscar la zona. Y si no, pues nos tendremos que conformar con 3. Pero yo espero que sí sean 7. Va a ser una jugada arriesgada. Vamos a ver qué hace el safety. Tengo que leer al safety y al esquinero. Y no, se votaron pero... Ay, sí. oh, ya le llegaban bien el pase Es completo ¿Qué? No fue, vamos a tener que conformarnos Con tres, con tres Nada más Y el gol Y el gol de campo es bueno y parecía que sí lo tenía dijo Samuel Pero no lo tomó Y el gol de campo es bueno, nos vamos arriba 10 a 7 Ah, oh, qué coraje, 10 a 7 señores Queda un segundito, vamos a, a un roletazo nomás para acabar el reloj, no queremos sorpresitas, ahí la, la recibe el de los cuervos y hasta ahí llegó. Se acabó el medio tiempo señoras y señores, hasta aquí llegó el medio tiempo de este partido. Los Niners arriba solo por 3 puntos Los Cuervos van a tener la primera ofensiva de la segunda mitad Lamar Jackson nos hizo pedazos con sus piernas en el primer drive que tuvieron Y el único de este medio juego Y vean aquí las estadísticas Más yardas por tierra los Cuervos 2 Nosotros más yardas por aire Ellos promedian más yardas por jugada Casi 10, nosotros 4 Pero bueno, nuestras ofensivas han sido sostenidas De bajadoras de tiempo Y venga, ay, qué cortes ahí pero llegó a la 25, es como si se hubiera encado Así que no pasó nada, ahí viene la Mark Jackson nuevamente A la Mark Jackson A ver ahora qué nos quiere hacer con sus piernas Yo insisto, lo quiero hacer Jugar y ganarme con su brazo Con su brazo Lo voy a retar a que lo haga con su brazo Primero por 10 yardas por avanzar, formación cerrada Hace el engaño, intenta correr Y ahí, ¿quién lo detuvo? Arik Armstead Ari y solamente sacó una yarda Se desesperó la Mark Jackson Se desesperó Segunda oportunidad, nueve yardas por avanzar. Viene Lamar. Lamar está buscando, está buscando, está buscando. Viene el pase aquí rápidamente con su ala cerrada. Y no sacó mucho, no sacó mucho. Tercera y seis, señores. Tercera y seis. Importante, tercera y seis. Si paramos aquí, ya la armamos. Tercera y seis, viene Lamar Jackson. Lamar Jackson está buscando, está buscando. Viene el pase aquí. ¡Interceptado! ¡Interceptado! ¡Interceptado! Richard Sherman corre, y viene Lamar Jackson. ¡Ay no! Llegó, pero interceptado. Casi pick six. Casi pick six de Richard Sherman. El dios Sherman que se va de los 49. Ya es cuestión de días. Que para que empiece la agencia libre. Se va. Ahí están los números de Garoppolo número de 14, 100 yardas, un touchdown. El tío Sharon se va, pero aquí nos ayudó a interceptar. Excelente, el tío Sharon. Estamos ya en la yarda 1. Viene la corrida con Tevin Cole, y No llegó a ningún lado. Perdió una la yarda. Segunda y gol en la yarda 2. Vamos a... Estamos viendo las cartas. Nuevamente vamos a intentar lo mismo. Pero vamos a ver qué hace la defensiva. Y si no, del otro lado. Segunda y gol. Primer. rápidamente, sí. Ahí está. Bien, quiero pelear bien. Touchdown. Touchdown, George, George Kittle. Cero miedo, ahí está George Kittle. Touchdown. Uy, se regresó unas yardas, pero logró pelear. Y todavía tengo la brida si entró. Porque vi como que se aventó. Y. Ahí está el balón, ahí está el balón. ¿Sí lo vieron? Ja. Touchdown. Y el extra de Robbie Gold es bueno. Y San Francisco se va arriba por 10 puntos, señores. 10 puntos después de la intercepción de Richard Sherman. Y aquí los cuervos, rodilla al suelo, van a salir desde la yarda 25, viene a la Mar Jackson a sus números 3 de 4, 34 yardas, una intercepción. Por aire no lo voy a dejar hacer nada y por ahí es por donde quiero que me gane. Si me gana por piernas, pues bueno, ya lo intenté, ¿no? Viene aquí la Jet Sweep. A ningún lado, a ningún lado, señores. Creo que hasta perdió yardas. Sí, perdió una yarda. Segunda y once por avanzar. Segunda y once. Amar Jackson da indicaciones. Viene, se la entrega al corredor. El corredor dobla la esquina. Uy, venían los bloqueos. Bien, Jimmy Ward. Ahí, bien. Bien, tercera y tres. Tercera y tres por avanzar, señores. Tercera y tres vamos por Lamar, hace el engaño de la Red Option y no... ¡Ahí había un holding! ¡Ay! Oh, ¡Se está escapando! ¡Se está escapando! ¡Se fue! ¡Y no lo marcaron! ¡Touchdown! ¡Sesenta y tantas yardas Lamar Jackson! Oh, 63 yardas! ¡No puedo decir. Yo vi un holding ahí brutal contra Jason Berrett. pero me tragué completamente el engaño de la Red Option. Vean, ahí está el Kai Shanahan enojadísimo reclamándole aquí a no se sé tiene porque de Meco Ryan no es, tampoco es Robert Saleh, está muy enojado Shanahan. Y ahí está el touchdown de Lamar Jackson. vea nuevamente por, con piernas, con piernas creo que ya lleva más de 100 yardas por ahí de nada, 34 o 40 yardas erráticas, pero por piernas me está despedazando el señor Lamar Jackson. Y aquí rápidamente contestaron: 14 a 17, señores, nada para nadie y una rodilla al suelo, desde ahí va a empezar el drive de los Niners, desde la yarda 25 viene nuevamente Garoppolo Galápolo, Garoppolo como le quieran decir, Jimmy G primera oportunidad, 10 yardas por avanzar en la yarda 25, nuevamente venga, esta ofensiva tiene que nuevamente sacar puntos porque los cuervos se están poniendo rudos viene ahí Amaga Jimmy, viene el pase, viene el pase y es ¡ay! Oh, incompleto, lo tenía Giro! lo dejó ir segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar ah. Viene aquí, ganó por el engaño de la Jet se la entrega a Monster. Monster solamente ganó 2 o 3 yardas, 2 yardas, tercera y 8 por avanzar. Tercera y 8. Tenemos que ser agresivos, el engaño de la corrida. Ahí está, lo tiene bien. ¿Quién es Dimos? Samuel ¡Bla! casi al medio campo, a la yarda 49, 48 del propio territorio. Excelente jugada, excelente jugada de los Niners. Primero por oportunidad, 10 yardas por avanzar. Viene el pase en pantalla. Viene Monster, Monster bien, pelea bien. Creo que sí llegó el primero y es si sí, llegó, no, cuarta, segunda y una. Vamos con Kal Vamos, esta vez sí lo tiene que lograr. Venga, Juice. Venga, Yus, Bien, Ahí está, peleando. Bien el ex, el ex cuervo. Porque de ahí viene. Ellos fueron los que de lo delatearon y ahora lo tenemos nosotros. Primero nadie 10 yardas por avanzar. Viene la fichada con Monster. Monster viene el bloqueo ahí de Juis. Hace el giro, primero y 10 señores, primero y 10 ¿Vieron el bloqueo de Yuichek. Es que Yuichek, yo soy fan de Kyle Yuichek. Y ya creo que juego cuando juego hasta más me hago fan ¿Vean ahí el giro? ¡Bien! ¡Se está escapando! ¡Se está escapando ¡El Raheem Monster! ¡Touchdown! ¡Touchdown 49ers! El segundo touchdown de Raheem Monster El primero fue por ti, por aire, este fue por tierra Dos touchdowns de Raheem Monster, vean ahí qué giro hizo Entre el tráfico, touchdown de los 49ers San Francisco, señores, contesta también de esta manera. Y nos vamos 24 con el extra de Robbie Gold, que va a ser... ¡Bueno! Ahí está, bueno. 24 a 14, señores, recuperamos los 10 puntos de ventaja. Y se está acabando el tercer cuarto, cada vez le queda menos tiempo a los cuervos. Si sí me están anotando, pero esa intercepción de Sherman fue la diferencia. Por eso tenemos esa ventaja, señores. ¡Ah, oh, bien por los Niners, ¡Bien! Y el gol de campo que logramos sacar antes del, del medio tiempo. Vean, aquí primero por una 10 yardas por avanzar. Eh, eh, dos hombres del lado derecho, me parece. Aquí viene nuevamente. ¡Ay, nuevamente viene equipo! ¡Uy, se barrió, se barrió, se barrió, se barrió! ¡Se barrió! Lamar, pero ya lo va a intentar por piernas. Vean, se está acabando el tercer cuarto. Se va a acabar el tercer cuarto. Está desesperado Lamar Jackson. Saca la jugada. Se la entrega al corredor. Y ahí está Nick Boss. ¿A dónde? a la yarda 40 y con esto vamos a llegar al final del tercer cuarto señores se acabaron se acabaron las acciones de tres cuartos se acabaron y san francisco arriba 24 a 14 10 puntos de ventaja no es mucho pero es ventaja y solamente queda un cuarto los cuervos están moviendo el balón están en la yarda 40 de su propio campo viene el jackson Lamar jackson y ahí sale corriendo nuevamente viene por piernas Lamar. Oh, y se barre otra vez pues por ahí es por donde nos va a querer agarrar Lamar jackson Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar ya en territorio Niner en la yarda 47. Viene Lamar, Lamar sale corto. ¡Ay! Oh, sentía que le llegaba Bosa y la voló, la voló, la voló. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. No lo quiero dejar correr ahora, pero yo creo que por aire a ver qué me puede hacer. Viene el pase, viene el pase, es completo. Y sacó 5 yardas, tercera y 5 por avanzar. Tercera y 5 por avanzar de Lamar Jackson. dos hombres en el backfield. Y en el Lamar viene... ¡Está interceptado nuevamente! ¡No y nuevamente quién es! ¡Fred Warner, el All Pro! ¡Fred Warner interceptado! ¡Por aire no puede Lamar Jackson! Con el brazo no puede. Con las piernas sí, pero con el brazo no. Contra estas defensivas no se puede. Y ahí están los números de Garoppolo 12 de 18, 132 yardas. Dos touchdowns y esa es la gran diferencia. Lamar Jackson dos intercepciones. Y en Garopolo, dos touchdowns. Y el ataque de Bester, que vean sigue demoliendo también. Sí, remolio, no tenemos a Lamar Jackson, pero tenemos a Raheem Monster. Y ahí está Raheem Monster, que ya lleva no sé cuántas yardas. Esperemos, yo creo que se sí va a llegar a las 100. Y vean, vean, ahí está Lamar Jackson haciendo rabietas. Enojado. Enojado de diva. Vean, azotando el casco. Eso es, la, eso es lo que pasa ¿no? con estos chavos. Que, que, que se frustran y que no saben jugar en equipo. Y luego entonces le echan la culpa a todo el equipo. Pero ahí está. Y, y no soy yo, ¿eh? hasta el Madden lo sabe. Formación y primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Garopolo en los controles. Manda algunas indicaciones. Viene la jugada aquí nuevamente con Monster. Monster. ¡Qué corte! ¡Qué giro! Vean hoy! ¡Qué movimientos! Me rifé, la neta. <ríe> Segunda y tres por avanzar. Segunda y tres. Iba a decir otra palabra, pero mejor así. Me rifé. Segunda y tres. Segunda y tres por avanzar. Segunda y tres. 4-10, se paró el reloj porque salió Monster del campo, cambia la formación y va nuevamente a atacar con Inside, Inside Zone y ahora con McKinnon, McKinnon, bien, bien, lo suficiente para el primer día, ya estamos en la 24 de los cuervos y seguimos bajándole al reloj, seguimos bajándole al reloj señores, viene aquí nuevamente con Monster, Monster, uy, lo pararon en seco pero sigan un par de yardas, dos o tres yardas Dos yardas, segunda y ocho por avanzar, segunda y ocho, ya vamos a llegar a los tres minutos Viene el engaño, el engaño, oh, le llegaron, le llegaron a Garópolo! qué golpe Uy, oh, no, y se para ahí todo desa desarmado y desarticulado Garópolo, tercera y quince por avanzar, tercera y quince Pase pantalla con Yurushchev, bien, bien, bien, bien, pelea, ahí está Primero y diez, primero y diez con Kai Juche, ahí está Primera recepción y primero y diez, señores ¡Qué jugada! Vean el amor que sigue haciendo coraje, sigue enojándose con todos. Pues así no, chavo. Primero frontada, 10 yardas por avanzar. Vamos a llegar ya a la pausa de los dos minutos. Viene aquí la Jet Sweep con vamos, está escapándose. No llegó, no llegó. Ya estamos en la yarda 5. Pausa de los dos minutos, señores. 10 puntos. De ventaja, creo que podemos empezar a respirar tranquilos, pero sin cantar victoria. Tercera y una por avanzar. Tercera y una aquí se la entrega. Monster Monster, viene esta touchdown. Touchdown, el tercer touchdown de Rohingy Monster en la tarde-noche, el segundo por tierra, uno por aire, dos por tierra, rahim Monster del jugador del partido sin lugar a dudas y me parece que ya va a llegar a las yardas o ya llegó polo por ahí de las 200 anda no Entonces pues Muy buen juego, increíblemente Buen juego, no es pues por nada pero Plantea un muy buen juego, pacientes no caer, no caer en el juego de la desesperación con los cuervos Porque es una defensa muy agresiva Y un Lamar Jackson que Si te vuelves loco te deshace por piernas Y si vas por él con cargas y disparos y te puede hacer daño por aire, así que hoy jugué un poquito más inteligente, sin, sin ser tan desesperado de ir por su cabeza. Y me ha resultado 31 a 14, señores. 31 a 14 el marcador. Van a salir desde la yarda 25. Lamar Jackson ahí, y lo pelan. Ya están enojados con él. Se pone muy vivo al señor. Pero bueno, primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Bien, aquí ya queda muy poco, menos dos minutos. ¡Ay! Alcanzó a sacar el pase pantalla. el pase pantalla! ¡Ahí! uy No sé si llegó! No sé si llegó Pero sí, sí, llegó primero 10 yardas por avanzar Menos de 2 minutos, hace el engaño Viene aquí el pase profundo, el pase profundo. Y es interceptado nuevamente Y ahora Jacquiz sacándose la espina De hace rato que no pudo taclar a la mara Y le hace la faena Bien ahí, bien Intercepción de Jacquiz Quitar. Ya interceptó Sherman, ya interceptó Warner Y ahora intercepta ya whisky tar, 3 intercepciones para el señor Lamar Jackson con tres intercepciones pues así como que mucho no creo que ya pueda hacer señoras y señores ya casi tenemos el partido, de hecho ya casi está ya está ya no nos vamos a intentar poner más puntos vamos a intentar ponerle más puntos a este juego, y aquí se le entrega McKinnon, McKinnon es detenido rápidamente Vamos a jugar en serie, segunda oportunidad, nueve yardas por avanzar, gana una yarda. Y vamos a llegar a un minuto, o sea, solamente el juego viene el pase rápidamente cruzado con cero miedo, que George Kittle se sale y detiene el reloj. Excelente, excelente. Primero por unas diez yardas por avanzar. Primero por 10 diez yardas por avanzar. Se tuvo el reloj, todavía tenemos nuestros seis tiempos fuera. Cambiamos la formación. Doble a la cerrada. Le dice a la gente que se callen, que lo dejen pensar. Nueva verdad, 10 yardas por avanzar. Vine, uy, se la entregó a hoy Le querían arrancar el balón, no ganó nada. Sigue corriendo el reloj. Segunda y nueve por avanzar. 48 segundos. Segunda y nueve. Y lo bien el pase. Ahí está solito, solito. Kendrick Morse está escapado. Se iba a escapar y se salió del campo. Detuvo el reloj. Excelente, excelente. Con 42 segundos en la yarda. 16 ya del territorio de los cuervos. Nueva verdad, 10 yardas por avanzar. Hace el engaño a Maga. Y, uy, lo detuvieron atrás. Tiempo, voy a tener que repetir un tiempo fuera aquí. Porque me detuvieron atrás. Esta vez creo que es el juego que más han capturado a Garopolo de todos los que me he aventado. Recuerden ustedes, pero creo que sí. Segunda y trece, segunda y trece. Viene el pase aquí, viene el pase completo. Vendimos, Divo Samuel, Divo Samuel, peleamos. Uy, no, llego, no llego. Tiempo fuera, tiempo fuera. Bien, tiempo fuera. Tiempo fuera, señores. No, no, no, no vamos a perder, pero quiero anotar más, quiero anotar más. Tercera y uno, sin piedad contra los cuervos. Sin piedad contra los cuervos. Viene aquí. Garópolo. Da indicaciones, Garópolo. Vamos a buscar a ver si ahí se abre el hueco en el centro Viene el drag, viene el drag Rápidamente con Monster, Monster, ahí llegó Tiempo fuera, tiempo fuera, tiempo fuera No, jugadas en serie, azotar el balón Azotar el balón, bien, azotar el balón Primera y gol Primera y gol, la segunda y gol Creo que sí Venga, venga, vienen las cargas, ya las vi Ya las vi, ya las vi Venga, aquí rápidamente, ya Ahí está, el pase bien! touchdown, George Kittle Touchdown 49ers El segundo touchdown de George Kittle el tercer pase de Jimmy Garoppolo de anotación, dos touchdowns por aire de, de, de, de George Kittle, uno de, de, de Monster, dos touchdowns por tierra de Monster, impecable actuación señores contra los cuervos de Baltimore, impecable anotación, este, actuación de mi ofensiva y de mi defensiva. Tres balones robados ahí está la diferencia, ¿no? Tres intercepciones a Lamar, tres touchdowns de Jimmy Garoppolo. Sí, nos hizo mucho daño por tierra eh, Lamar, creo que tuvo más de ciento y tantas yardas, pero ahí está el marcador y el marcador dice otra cosa. Sigo confirmando que es mejor jugar y ganar en equipo que confiar en una superestrella y que un solo jugador te gane, piden su primer tiempo los cuervos. Con 7 segundos creo que ya no les va a alcanzar para mucho. Viene el pase aquí largo y es incompleto quedan 4 segundos, supongo que irán a buscar alguna jugada larga o Lamar Jackson con las piernas viene aquí Lamar, está tiene tiempo tira el pase bomba y eso ay, eso, y completo completo pero ya el reloj está en cero señores, esto ya no importa Harbour frustrado sabe que es con un solo jugador no se puede ganar el equipo por encima de el jugador señores, siempre que no se les olvide un equipo gana más que una estrella hasta aquí esta simulación, señores. Espero que las hayan, la hayan disfrutado. Si les gustó, denle pulgar arriba. Eh, ya saben que las simulaciones ya son los sábados. El lunes nos vemos para el podcast. Los jueves, Canal 49. Nos acercamos a la Agencia Libre a ver qué pasa. Eh, eh, híjole. Se va a poner bueno, ya empiezan a haber movimientos de los cuales ya hablaremos el lunes, porque ya se hizo más espacio en el tope salarial, pero bueno, ahí están las estadísticas. Ahí están las estadísticas, más yardas, nueve yardas más por tierra de los cuerpos, pero más por aire de San Francisco y los tres balones robados. Señores, nos vemos el lunes, cuídense mucho, mucha buena vibra, ya lo saben, ¡Go Niners!